En nombre del Museo Popolbú de la Universidad Francisco Marroquín, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia que nos va a impartir el doctor Aníbal Chajón, a quien le doy también la más cordial bienvenida. Les voy a presentar al doctor Chajón, y es el que es quien nos va a impartir esta conferencia que va a estar seguramente muy entretenida y con muy nuevos datos, como siempre nos comparte. Esta conferencia, Un Siglo de Género peplum en Guatemala, va a estar conducida, como les decía, por el doctor Aníbal Chajón, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Historia, investigador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos, docente de las universidades Galileo y Mesoamericana para hablar sobre los resultados de un trabajo de investigación sobre un género filmado en otros países y proyectado en Guatemala, conocido como peplum. Así que, muy bienvenido, doctor Chajón. Les recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o YouTube en esta transmisión y se las compartiremos al doctor Chajón. Muchísimas gracias por, la, por permitirme la oportunidad de estar con ustedes y vamos a conversar un poco sobre el género peplum en Guatemala. Como eh, nos decía Rosana, pues eso es eh, parte del trabajo que realizo en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Y el género peplum, lo vamos a ver enseguida la, la información, pero eh, ya en, en el pasado guatemalteco se apreciaba la figura masculina, eh, pero en un segundo plano. No era tan importante eh, digamos el desarrollo del, del cuerpo masculino, pero hubo algunas imágenes que nos pueden marcar la referencia que tenían en el pasado sobre cómo se podía ver un cuerpo masculino. Aquí tenemos básicamente la imagen de San Sebastián. Lo vemos en Cobán, en la Catedral, en San Sebastián el tejar la foto me quedó un poco eh, fuera de foco, Santa Inés Petapa y en el Templo Capitalino. Entonces, estas, estos eran como los referentes. Vemos que son hombres delgados excepto el de Santa Inés Petapa, que es un hombre robusto y podemos ver que tiene el, los bigotes y el cabello de finales del siglo XVII, ¿verdad? de la época de Velázquez, vean ustedes. Pero las élites que tenían acceso a la educación podían ver otras imágenes. Aquí tenemos tres publicaciones. Estos son libros que se encuentran en la Biblioteca Nacional, son libros que se usaron en los colegios que funcionaron en Guatemala, el Colegio Cristo Crucificado, el Colegio Franciscano, dominico la Universidad, etc. Entonces aquí tenemos eh, como elementos decorativos, al final de los capítulos o al principio en algunos libros, por ejemplo, uno de Basilea de 1532, vemos figura masculina. Otra de Zaragoza, de 1579, vemos, está un poquito borroso porque el libro se ha deteriorado con el paso de los siglos, pero vemos que allí está la figura masculina. Eh, de Leiden tenemos una de 1589. Uh, para el siglo XVII tenemos otras referencias, siempre Leiden y en Colonia. Y vemos que son, son propuestas, es decir, las personas que podían ver estos libros miraban, este tipo de imágenes. Estos son del siglo XVIII, de Venecia, Cesena y Roma. Vea usted, eh, tal vez el más interesante es el de Cesena donde el grabador Ghegoro Villasiano eh, nos muestra eh, cómo se imaginan ellos la, la cultura azteca. verdad Entonces, es... Uh, pero nosotros son, son referentes clásicos, ¿verdad? La antigua Grecia, la antigua Roma. En el caso específico de Guatemala tenemos... Eh, del grabador Francisco Cabrera en 1810, su versión de Hércules y la Hidra de Picard, hecho en Ámsterdam un siglo antes. Pero vemos que pues, las diferencias no son tan notables, es decir, ah, existe ese concepto de, de la figura masculina. En el siglo XIX, cuando aparecen los periódicos, lo interesante es que las personas tienen un acceso más uh, a, a, a las imágenes, porque la, cualquier persona podía ver los periódicos. No cualquier persona los compraba, pero sí muchas personas podían ver los periódicos. Tenemos eh, un anuncio de las píldoras 50 Holloway de la Gaceta de Guatemala de 1859 y vemos eh, la figura principal, la que está en primer plano, es un hombre que pues, se ve robusto, ¿verdad? es una persona musculosa. Al lado tenemos otra publicidad, esto en el Diario de Centroamérica en 1881, de eh, la firma Valentín Hermanos, que eh, promocionaba eh, un tónico para, para el desarrollo físico, ¿verdad? Es decir, eh, usted se siente agotado, se siente cansado, tome este tónico. Entonces vemos que sí ha habido como una continuidad. Vemos también, este es el encabezado del periódico La República, vemos a una figura masculina, Verdad, eh, Nos parece como que no es necesaria realmente, pero quiere decir que a, a, a la gente le gustaba ver esto. En 1903 se reportó eh, una actividad de, de entretenimiento, lucha romana entre dos extranjeros que llegaron para exhibir. ¿verdad? Abajo tenemos eh, una, una foto, esta no es de Guatemala, pero este es el tipo de espectáculos que se presentaban como lo que vimos en la Plaza de Toros. Al lado, para anunciar la presentación, vemos una escultura del periodo helenístico de un combate eh, de, de, pues, de, de lucha eh, romana Ahora bien, ¿qué es el género Peplum? Bueno, es eh, una serie de películas que se filmaron primero en Italia, después en otras partes del mundo. Estados Unidos fue muy importante en este, este desarrollo. Que se caracteriza porque tiene una ambientación histórica o casi histórica, es decir, no es el siglo XX, no es el siglo XIX tampoco, sino que es un pasado más remoto. Aparece un héroe musculoso que es siempre bueno, justiciero y él golpea a sus enemigos y por su fuerza los uh, los desmaya, pero no no provoca muertes, ¿verdad? Es una persona buena. Él lleva justicia. En contraposición, la protagonista femenina es una mujer hermosa, pero eh, que necesita protección. Usualmente, en casi todas, hay batalla con, batallas con muchos extras, ¿verdad? Muchos figurantes. Usualmente hay una danza erótica en la que las mujeres exhiben su belleza. No la protagonista, a veces sí, pero, pero usualmente es la antagonista, ¿verdad? La persona eh, que representa como como el mal, eh, participa en la danza porque quiere como seducir al héroe para que no haga eh, justicia para que no cumpla su, su misión bondadosa. Eh, según los investigadores, el público que primero consumió este producto, eran trabajadores deseosos de entretenimiento en ciudades industriales, en el norte de Italia, en los Estados Unidos, eh, que lo que querían era librarse de los problemas cotidianos, del trabajo, eh, en los problemas políticos, porque pues esto surge en el siglo XX en épocas muy precisas. Específicamente la segunda etapa del peplum, que vamos a ver enseguida la, la, la, la ubicación cronológica, eh, la segunda etapa es en plena Guerra Fría. Y entonces en las películas italianas llega eh, el, el héroe, siempre llega de alguna parte. Y usualmente son actores estadounidenses. Entonces es el héroe americano que llega para proteger a Europa de la amenaza comunista. Y entonces eh, incluso los personajes perversos utilizan uh, cascos como los que usaban los nazis, ¿verdad? O utilizan eh, desfiles masivos como los que hacía la Unión Soviética, ¿verdad? Hay ese componente político eh, pero que eh, trastocado en el tiempo, es decir, lo sacan del contexto del siglo XX para pasarlo a un, a un pasado remoto, a histórico en realidad, pero que no, no corresponde realmente a países concretos, sino que así, en el pasado cualquiera, eh, la gente podía como liberarse de esa presión. Y eh, lo que promueven es la justicia en contra de tiranos. En el primer periodo del PEPROM, Podemos ver en Guatemala, en 1903, se presentó Hugo eh, Dentro del género Peplum se incluyen también aquellas películas de temática de los primeros cristianos, ¿verdad? Porque eh, ayer es que ayudan a la difusión del cristianismo. Esta es eh, una película interesante y podemos ver en el cinematógrafo Valente. Se estaba proyectando. Recordemos que valenti tuvo varias sedes. Uno estuvo en el, la primera, la primera estuvo en el pasaje de Cinena. Después estuvo en la octava avenida, cerca del Templo del Carmen, y en una, ocasión, en una época estuvo en la novena avenida, eh, frente al Mercado Central. Entonces, esta me parece que es de 1903, el que estaba en la octava avenida. Pero entonces podemos ver que ya se proyectaba en Guatemala. Aquí tenemos en 1907, en el Teatro Europeo, se exhibió Los Mártires del Cristianismo. Aquí hay una serie de secuencias tomadas de la película. Afortunadamente ahora YouTube no puede ver las, uh, las películas. De hecho, tuve la oportunidad de verlas ¿verdad? para hacer la selección de imágenes y hacer esta presentación. Vea usted, esto se exhibió en el Salón Europeo, que estaba donde ahora se encuentra el CineTical frente al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? frente a San Francisco. Pero ahí está el salón europeo y esto es lo que el público guatemalteco pudo ver en 1907. Vemos la figura masculina, los héroes y el forzudo de la época es una persona con un abdomen que no está definido, pero se ve fuerte. Aquí vemos a otro personaje que secundario y sí se ve bastante robusto. ¿Cuál era el digamos el arquetipo a seguir? Había ya en Europa y Estados Unidos, una corriente a favor del desarrollo físico masculino. Tenemos a Eugene Sandow, muy famoso, él era alemán, que lo que hacía era este, eh, exhibiciones en teatros, eh, en, en, en circos, hizo mucho dinero con esto, y la gente iba a verlo, porque era un cuerpo perfecto. Él es, a él se le considera el iniciador del físico Al lado puede ver usted, el desarrollador Santos, usa el nombre del señor, se vende en Guatemala. Tenemos el anuncio de 1907 en la República, ¿y dónde lo compraba usted? En La Pipa y La Habanera, almacenes que estaban en el centro de la ciudad. Al año siguiente se vuelve a, a anunciar y usted puede ver allí, el, el, el espectador es una persona muy delgada, pero quiere ser como Santos. Por eso... Eh, se está promocionando esto. Uh, impactó Guatemala el, la película Cuadis en 1912 y el actor es Bruto Castelán. Puede ver que el sujeto, ¿verdad? el actor, es, es una persona fuerte, pero no exhibe todavía abdominales, ¿verdad? Simplemente se sabe que es fuerte, se le ven los brazos. Mire usted, es una persona fuerte. Y esto, digamos, poquito a poco va a ir avanzando. En 1915, en el libro azul de Guatemala se promocionó la Academia de Bellas Artes de Espiro Rosolín. Y usted puede ver allí se está exhibiendo, pues digamos, en la fotografía no se quiso publicitar el desnudo femenino porque podría haber eh, ofendido la sensibilidad de la gente en esa época, pero entonces, pero sí hay desnudo. Es decir, eh, el artista aprende a, a representar a la figura humana y entonces, ¿qué se pone? Un cuerpo masculino. Observe que sus, uh, sus extremidades inferiores tienen un buen desarrollo, ¿verdad? Eh, la parte superior no está mal de ninguna manera, pero no es lo que vamos a ver después. Todavía sus brazos son un poco delgados, pero ya es una persona, eh, pues, es fuerte. Y aquí está el personaje que va a marcar la primera tendencia del Pedro. Este señor era eh, Bartolomeo Pagano. Él uh, trabajó en una película que en Guatemala se exhibió tarde, que era eh, Caviria. Y ya allí, en Caviria, queda el peplum definido con las características que vimos. La batalla, el héroe forzudo, la chica que necesita que la protejan etc. Todas las características quedan en Caviria. Pero por la Primera Guerra Mundial, la película llegó muy tarde a Guatemala. Entonces, antes de que en Guatemala se exhibiera Caviria, que era la película pues arquetípica del género, se exhibió en el Teatro Europeo Masiste Atleta, con este personaje. Disculpe que ahí hay un, eh, un paréntesis que sobra, ¿verdad? Entonces, eh, Masiste Atleta, lo podemos ver, eh, es el tipo forzudo. Uh, luego se exhibió Espartaco o El Libertador, ¿verdad? Ya este es el género completo. Y vemos que el actor eh, Mario Sonia eh, pues está interpretando el papel, ¿verdad?, y... Ya lo vemos, ¿verdad?, el, de, de, con las características que se va a proponer como modelo masculino. Aquí tenemos a Usonia otra vez en la película El atleta fantasma. Ya para entonces se le anuncia en los periódicos, en los periódicos como el célebre espartame. Y entonces aquí tenemos un cartel promocional, eso no, no, no lo encontramos en Guatemala, pero sí tenemos en la foto en blanco y negro el Teatro Renacimiento está exhibiendo la película y vemos escena, una escena de la película, ¿verdad? Entonces, vemos aquí está exagerando, él lleva a los ladrones, ¿verdad? Eh, y vemos que los pies, eh, o sea, están levantados. O sea, él es tan fuerte que carga a dos personas como que fueran eh, juguetes, ¿verdad? Entonces, un poquito exagerado, pero es parte del género. Otro eh, eh, actor, pero en este caso estadounidense, es, es eh, Francis Pucho él en la película El Gran Secreto, que se exhibió en el Teatro Libertad. Esto estaba por la Avenida Bolívar. Entonces, eh, pues vemos allí una escena donde él está pues exhibiendo su fuerza y un cartel promocional que eh, está en los Estados Unidos, ¿verdad? El original, pero muy probablemente estuvo en Guatemala. Lástima de esta, pues no se publicaron fotos en Guatemala. Y aquí está la película eh, que es el referente para todo el género, que es Caviria, de Giovanni Pastore. Vean, ya acá me falta el, el paréntesis de cierre. Disculpen ustedes. pues bueno, bueno, entonces, esto se exhibió en el Teatro Europeo y se, se exhibió por primera vez en 1922, en diciembre, y en enero del 23 todavía estaba en exhibición. Y aquí vemos, en eh, la foto de la derecha, ya... el eh, eh, eh, digamos, eh, el modelo a seguir por todos los actores del género, ¿verdad? Vemos al tipo robusto, con abdomen definido, eh, lamentablemente por la proyección no se ven los pies, ¿verdad? Pero sí, en, la, en la escena el, el, el actor se ve completo. Y vea esto, eh, se exhibió en el Teatro Europeo eh, la película León Manso. Lamentablemente esta no la encontré en YouTube, pero mire la publicidad, quiere decir que se está... Uh, aquí ya el género ha impactado al público y a los guatemaltecos les gusta ver este tipo de películas también había otras propuestas ¿verdad? esto es Fabiola o los mártires cristianos también italiana y vemos que aquí pues has, hay una diferencia notable ¿verdad? mientras que estamos viendo ya actores con un desarrollo muscular eh, digamos propiciado, ¿verdad? que se busca de hecho se escoge a los actores eh, con esta prioridad aquí vemos a, a eh, ¿cómo se llama? a Livio Panabelli eh, y es una persona delgada, ¿verdad? Pero se vale porque es un santo, ¿verdad? Entonces, no es el héroe, además, él, pues es mártir, ahí lo matan. Entonces, como él no cumple con, con ese requisito de ser fuerte, que salva, sino que es una, entonces es una persona débil, que muere. Pero vean esto, es lo que me interesa más. ¿Cómo impactó a Guatemala? En 1923, esta es la publicidad, los buenos colegios de Guatemala eh, ofrece cultura física a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces los chicos, aquí vemos a un jovencito, lamentablemente no sabemos su nombre, pero vea usted, está pues ya en, la, en poses de fisicoculturismo, pero claro que tal vez un poquito más de boxeo, pero, pero ya se está anunciando. Los jóvenes están quedando muy bien impresionados con lo que ofrece el cine y quieren imitarlo. Continuamos con otra versión de Cuba, esto de 1924, que se exhibió en el Capitol, y vemos los carteles y un fragmento abajo de, de la película. Observe, en el cartel superior, la actriz está cubierta. En el cartel de abajo, que es como se veía la película, eh, la chica pues es demasiado bella. ¿verdad? Entonces, aquí... Todavía no existía la censura que después va a imponer Hollywood. Entonces se pueden exhibir eh, pues, desnudos parciales femeninos, que digamos, obviamente atraía más público. En Mesalina, bueno, Mesalina ya de por sí era un personaje, pues, eh, digamos, eh, representado como maligno, ¿verdad? Pero vemos eh, que ella, pues, está muy, más púdicamente eh, vestida, ¿no? Y, Vemos el entorno, pues la presencia masculina, ¿verdad? Allí donde está a punto de ser, eh, pues ejecutada, ¿verdad? Entonces, eh, el tipo, el, el, el sujeto, pues es bastante robusto. Ah, seguimos con la primera versión de los diez mandamientos. Entonces, esta película eh, tiene dos partes. Una donde se representa el pasado del pueblo hebreo. Eh, es también de eh, Cecil de Mil. Y vemos que nos presenta al Antiguo Egipto con eh, los faraones de abdomen perfecto, ¿verdad? Y el, el actor que sigue la postura. Está Salambó, de 1925, con Roland Norman, ¿verdad? Un personaje, el, el actor, ¿verdad? Representando un personaje que protege a Salambo. Otra vez a Bartolomeo Pagano. Y esta es del género Pepú aunque el actor principal no fue realmente un hombre robusto. Era Ramón Novarro, eh, pero su contraparte, Francis Bushman, era el que en las películas anteriores era protagonista y, y sí es más fuerte. ¿verdad? Ahora bien, eh, al parecer la idea era que fuera más accesible a todo público, ¿verdad? que no, no propusiera una figura inalcanzable para, para los varones de esa época, entonces, dije, vamos a poner alguien delgado ¿verdad? Y entonces escogieron a este personaje. Él no fue el primer actor que hizo la película. La película se empezó a hacer con otro actor. Eh, hubo ahí dificultades eh, en la filmación, cambiaron, se tuvo que hacer todo de nuevo. Pero Bushman sí era una de las primeras opciones. Y ahí lo vemos eh, en una escena en la que están por pelearse. ¿no? Abajo podemos ver que la propuesta es interesante. Cuando ocurre la escena del barco donde están eh, remando todos los, los uh, prisioneros que son esclavos, aparece un, un, un esclavo al que han azotado, ¿verdad? completamente desnudo. Por supuesto, es un desnudo que no ofende porque solo se ve la parte posterior. Pero, el, pero digamos, eh, quiso recurrir a ese recurso para mantener el interés por esa figura masculina. Y vemos en Guatemala, en 1924 se incluye un nuevo plan de estudios para secundaria. Durante dos horas a la semana los chicos van a recibir cultura física. Eh, es ya parte de ese movimiento, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esas clases de cultura física es lo que ahora llamaríamos educación física, pero, pero era nuevo, eso no existía en Guatemala. Y es cultura física, no es... Es man, no es equitación, no son ejercicios militares, no, es cultura física, ¿verdad? Es decir, eh, se les va a proponer a los chicos lo mismo que en los colegios privados un par de años antes, ahora eh, se está incluyendo ya en el programa oficial. Y el... Ay, perdón. Lo interesante es que aquí tenemos una foto publicada en 1936, donde vemos al, al primer director de cultura física, que era un militar y uno de los primeros profesores fue Rodolfo Lorenzana, que es este personaje. Con solo verle, con todo el traje, se ve que es una persona fuerte. Observe ustedes cómo le queda el saco, ¿verdad? Es un hombre robusto. Él era el más importante boxeador de Guatemala en esa época y competía a nivel internacional. Y es uno de los primeros profesores de cultura física. Entonces, esto nos demuestra que sí hubo un impacto mediático que afectó eh, pues, de alguna manera, a la sociedad guatemalteca. Otro, le, otro acontecimiento que marcó, eh, digamos, que favoreció este tipo de, de cine y ese tipo de comportamiento de los jóvenes fue la transmisión por primera vez de las Olimpiadas, ¿verdad? Y entonces, en Guatemala eh, eh, eh, no se logró como en, en Alemania, que sí hubo transmisión de televisión, ¿verdad? La gente podía ver casi de inmediato lo que estaba pasando en, en, en aparatos de televisión pero como se filmaba, a Guatemala llegaban como, como noticieros que se transmitían eh, en los intermedios del cine. Entonces la gente pudo ver esto, ¿verdad? A los competidores, y aquí vemos son atletas, ¿verdad? Y aquí está la consecuencia. Surgen en Guatemala gimnasios. Hemos visto que, que el, el gobierno incluye esto en el programa de, de educación pero no es suficiente, la gente quiere, ¿verdad? Los, los hombres jóvenes que, que ya no están en el colegio, que ya superaron esa etapa educativa, quieren mejorar. ¿Y cómo lo pueden hacer? En los gimnasios. Aquí tenemos uno de los primeros, el Gimnasio Moderno, en la novena calle Oriente número 15, Institución Cultural Física para Damas y Caballeros. Mire usted, interesante. Y se empiezan a publicar en los periódicos. Eh, Fotos artísticas donde vemos que la figura masculina, pues, tiene una aspiración para verse bien. Aquí tenemos en Mazatenango eh, pescadores y puede ver que uno lleva pantalón, pero el fotógrafo le pidió a los señores que se exhibieran, o sea, que se despojaran de la ropa para que se viera que físicamente están bien. Al lado, en el río Motagua, en 1937, vemos exactamente lo mismo. El señor seguramente no trabaja así, ¿verdad? Él no trabajaba de esa forma, pero artísticamente se, ya se aprecia bien en los periódicos. Eh, y Galeotti Torres fue uno de los grandes impulsores en sus diseños de la figura masculina robusta, musculosa y sin ropa, ¿verdad? Aquí tenemos unos diseños indígenas. Y nos sigue llegando publicidad. En este caso, soviético sin nazis y los muchachos están físicamente bien, ¿verdad? Entonces, es, está, es como una invasión publicitaria. Y aparece este personaje importante, ¿verdad? Charles Atlas, uh, ese era su nombre, digamos, uh, mediático, ¿verdad? Que promueve la figura perfecta. Vea usted que, cuál es el, el ancho que debe tener el pecho, los bíceps, eh, en fin, los muslos, todo, ¿verdad? Y se promueve en Guatemala adquirir, comprar el programa de Charles Atlas para llegar a ser como él. Y se vendía muy bien. Al lado le pongo un, un, un anuncio. Es del lápiz labial. ¿Qué tiene que ver el lápiz labial con el, el muchacho que está sosteniendo a la patoja, verdad? Nada, no tiene nada que ver, pero la publicidad es así. Entonces, eh, ella va a ser más seductora, eh, va a encontrar a su héroe, ¿verdad? héroe, héroe soñado, como en las películas, si utiliza ese lápiz la ¿Se da cuenta? Es, son los recursos, ¿sí? los, los estadounidenses siempre han sido expertos en publicidad. Y tenemos el monumento al trabajo de Rafael G. que el modelo fue Carlos Brenner. Aquí tenemos a Carlos Brenner en una foto ya posterior. En 1941, Carlos Brenner sirvió de modelo aquí vemos el monumento al trabajo eh, ocho años después él participó en la primera competencia de físico culturismo que hubo en Guatemala y por supuesto ganó verdad entonces pero vemos eh, cómo está impactando a la juventud y está el segundo periodo del pe ah, en esta época llegaron muchas revistas que como era un éxito en los Estados Unidos Llegan a Guatemala, no se traducen, están en inglés, pero traen rutinas de ejercicios y, y cositas, ¿verdad? Alimentación, cómo comprar equipo, lo que sea, que se vuelve un éxito en Guatemala. Y vea usted, la barcelonesa, la casa del deportista, en la que en la octava calle Oriente número 4, vende equipo de eh, tensores para que usted se vea como los señores de la foto, ¿verdad? Esa es la publicidad. Y aquí está la competencia de la que hablaba hace un momento, en 1948, eh, Carlos Brenner funda la Federación de Levantamiento de Pesos y al año siguiente él es el primer Mister guatemala. Aquí lo vemos con Antonio Díaz y Gustavo Rivera que ocuparon el segundo y tercer lugar. Aquí hay escenas eh, publicadas en el imparcial de esa competición. Entonces puede ver usted que eh, el, el, el núcleo de la actividad fue el levantamiento de pesos. Pero también se, se eligió al señor Guatemala. Y aquí tenemos otra foto. Esta foto fue publicada muchos años después, en 1987. Pero vemos a los competidores. Y entre ellos, por supuesto, Carlos Brenner, que fue el ganador. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Lo mismo. Aquí tenemos a dos eh, fisicoculturistas, Rick Park y Steve Prince, en el Mister Universo de 1950. Estos van a ser los actores de la segunda generación del Peppelin. ¿verdad? Y va a ser la, la más exitosa uh, hasta esa época. ¿Y en Guatemala qué hay? Pues, más gimnasios, ¿verdad? Eh, Guatemala esperaba un eh, curso científico moderno para damas y caballeros. Pero la foto no es de una dama, es de un caballero, porque es el público al que se trata de capturar. La gente lo, lo está buscando. Este es el gimnasio Perfección Física en la Sexta Avenida Sur, número 6, segundo piso. Otra vez, ¿verdad? Eh, el mismo... Eh, gimnasio, pero eh, con otra publicidad, digamos, otro, otra imagen. Llegó a Guatemala en 1951 una película muy interesante. Esta es La Corona de Hierro. Fíjese que ganó el premio en el Festival de Venecia en 1941 en pleno gobierno de Benito Mussolini. Y a Guatemala llegó 10 años después. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. No venían productos italianos, era por la guerra. Pero lo interesante es que esta película fue premiada en la época de Mussolini y fue eh, digamos, vuelta a exhibir en la época en, de, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La película critica a un gobierno dictatorial. Es, cumple todas las características del Pepu. Eh, el actor Máximo Girotti es el, el, el héroe, el que al final a, a él le corresponde ser el rey y destrona al, al rey malvado, que era un tirano. Pero lo interesante es que Alessandro Placetti logró filmar su película y logró que la premiaran en pleno eh, gobierno de Benito Mussolini y lo que estaba haciendo en realidad era criticando a Benito Mussolini. Mira esta que interesante, es decir, esta película es muy interesante. Si puede verla, pues la versión que yo encontré eh, en YouTube, eh, pues es, puede ver que es, ha sido pues, muy desgastada, no, no está eh, remasterizada, ni eso, pero la verdad es muy interesante. Y los mexicanos hacen lo que pueden, ¿verdad? Aquí tenemos las Islas Marías con Pedro Infante de 1951 y vemos que Pedro Infante era un hombre robusto, ¿verdad? Que, que hacía ejercicio. Ah, pero la que marcó fue, eh, digamos, el repunte económico de esta etapa del Peplum fue Sansón y Dalila con Víctor Machur. Realmente Víctor Machur no es un hombre eh, muy trabajado, ¿verdad? Era ancho, pero... Eh, puede ver usted que en la publicidad eh, mejora sus pectorales, ¿verdad? Realmente no, no tenía grandes pectorales, simplemente pues eh, no era delgado, digamos, ¿verdad? Eh, pero esto fue tan, otra vez de Cecil de Mil, uh, fue tan exitosa comercialmente que marca el inicio nuevamente de estas producciones. Y en Guatemala que hay, más publicidad, ¿verdad? Otra vez Charles Atlas, ya eh, la figura principal de la publicidad no es Charles Atlas, sino son modelos más jóvenes, ¿verdad? Porque la gente decía, bueno, Charles Atlas ya tiene edad, no puede ser él, ¿verdad? Entonces ya se va cambiando la publicidad. Más competencias, aquí tenemos el señal, eh, otro certamen en la que ya vemos que Carlos Brenner no es el primer lugar, ¿verdad? Pero, pero está bien, la gente joven está tomando este relevo. Otra competencia, Pablo Sitter, vencedor en el concurso Mister Pacífico, él era de origen francés. Y lo interesante es que eh, con esta, esta gente que venía de Francia, eh, se introducen las innovaciones en el físico-culturismo que se estaban desarrollando en Europa. Estados Unidos marcaba la pauta en Guatemala, por supuesto, pero en Europa había también cosas interesantes y llegan a Guatemala. Y tan, es así que vemos a este personaje que trae esa experiencia y la introduce en Guatemala. Otra vez, Pedro Infante, en 1952, Pepe el Toro, y vemos a, en la primera fotografía, es una entrevista hecha en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y eh, Pedro Infante, para la entrevista, no se puso una camisa de mangas, ¿verdad? Sino una camiseta recortada para exhibir que él hace ejercicio. Y ¿verdad? Realmente, esta fue muy importante económicamente en el género, aunque, eh, PewDiePie realmente era, pues, uno ve que no, no estaba tonificado, ¿verdad? Le faltaba definición muscular. Pero los italianos están avanzando. Y aquí tenemos a George Marshall, eh, que se propone de esta forma, acompañado nada más y nada menos que de la gran diva mexicana María Félix en una producción italiana. Esto llegó a Guatemala, se escribió en el Capitol. Eh, y continúa, pues, esta es la etapa... Eh, más, digamos, productiva del género, a Elena de Troya, y el actor es Jack cernas En México, hace lo suyo, también tenemos a Danieva con Carlos Baena. Carlos Baena no era una persona de, de musculatura desarrollada, pero, pero era joven, ¿verdad? Y entonces, aquí con, con la bellísima actriz, ¿verdad?, que fue en Miss Universo, eh, que definitivamente, pues, vaya, se robaba la pantalla. Y vemos... Las críticas, ¿verdad? Eh, la moda masculina, el desnudismo, de ha venido implantándose a efecto de que puedan lucirse los músculos en toda su magnitud. Y entonces vemos, ¿verdad? La persona que escribe el artículo se, se mofa, se burla, de que en el pasado los señores, pues, iban a la playa con esos trajes de dos piezas y, y no les importaba si tenían bello. Al lado tenemos a alguien joven, ¿verdad? De los años 50, pero ya exageradamente musculado, ¿verdad? Entonces, pero es para que, para que veamos que sí, la sociedad estaba apreciando este tipo de desarrollo. Y otra, ya películas que son muy conocidas, ¿no? Los Diez Mandamientos, que se exhibió en Guatemala en 1959, no era nueva. ¿verdad? Eh, pues los, eh, la distribución cambió en esa época, y con actores de Charlotte Heston y Jules Y este que es el que pusimos en la publicidad porque él es el, el, el actor que sintetizó todo la eh, toda la importancia del perfume en su época, ¿verdad? Steve Ripps, al que vimos en la competencia 10 años atrás. Esta película se exhibió en Guatemala en 1960, aunque la película era de finales del 58, eh, en el cine Fox, que era, pues, en su momento muy importante. Continúa George Marshall, ¿verdad? Eh, la carga de los gladiadores. Eh, otros personajes, ¿verdad? Este, este es un actor español, eh, Jorge Mistral, que realmente no era musculoso pero es, contra digamos, aquí son las coproducciones italianas, españolas, eh, y aquí, pues, definitivamente eh, es, eh, son las actrices las que, las que se llevan el, el, digamos, toda la pantalla. Eh, ben Hur, otra vez con Charlton Heston, esta vez con Stephen Boyd, que marca, digamos... Eh, la imagen que pueden desarrollar los jóvenes. Y entonces incluso los extras, ¿verdad? Se, se buscan con esas características. Y por supuesto, ¿verdad? Era la mejor época de gesto. Y en México hacen lo, hacen lo que pueden, pero realmente lo hacen bien. Aquí tenemos Las Rosas de Milagro con Armando Silvestre y Jaime Fernández. Jaime Fernández es la persona que, que digamos, que muere en, en esa parte de la película. Y entonces puede ser más delgado. El victorioso es Armando Silvestre, que estaba en pues, su mejor época, realmente. Miren ustedes ese Armando muscular. Y vemos a los extras, ¿verdad? Que seguramente los iban a encontrar en los gimnasios mexicanos. Siguen sí, las italianas, otra vez Víctor Machur, ¿verdad? Con un elenco un poquito más. Y lo interesante es la publicidad. Víctor Machur con un abdomen súper eh, eh, pectorales muy desarrollados, y Víctor Machú no era así. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Él no se quita la camisa, ¿verdad? Y entonces, es eh, pero vemos que la gente iba por esto. Eh, Richard Egan, eh, Spiros Focas, eh, Kirk Douglas y John Capri, ¿verdad? Kirk Douglas él también estaba muy bien trabajado. Aquí, pues, Popatías, que no era realmente tan... Otra vez hacen lo mismo, ¿verdad? En la publicidad nos lo presentan como un, un sujeto muy musculado y en realidad, pues, él era delgado. Pero los trucos de cámara los favorecían. Los otra vez, ¿verdad? Colián contra los bárbaros Steve Riggs. Uh, aquí, pues, David y el Rey Saúl. Otra vez, Jack Cernas en otra versión de Salambó. ¿verdad? La vimos en los años 20, la encontramos otra vez en los 60. Eh, la rebelión de los esclavos. Otra mexicana, El rapto de los sabinas, con Paul Fruinskis, el, el actor que definitivamente proyectó el mejor físico de México en esa época. Y eh, como es coproducción con, con, eh, entre Italia, México y España, pues encontramos a Leandro Vizcaíno, el joven que está por acá. Uh, a ¿verdad? En el cine etical, vemos a Hércules a la conquista del Atlántica, con, de la Atlántida, perdón, con Red Park, que es el, el joven que veíamos en la competencia en los años 50. Aquí, pues ya está más maduro, pero en excelente condición física. Otra vez, Steve Riggs. Eh, aquí ya tenemos a los italianos, ¿verdad? Brad Harris eh, no era italiano, pero Alan Steele sí. Su nombre eh, original era Sergio Gianni y se hizo llamar a Lainstil para, pues, para mercadear, ¿verdad? Pero vemos cómo se va ampliando el repertorio. Eh, Joe Robinson, Richard Harrison, eh, Todd Armstrong, que en realidad es gato y por eso eh, aparece esto, ¿verdad? Los extras, los vemos robustos, pero el actor principal es Cado. o Otra vez, también digo Y en Guatemala, el señor Intergimnasio del 63, con Freddy Pecherelli, digamos que, que fue en su época uno de los fisicoculturistas más importantes del país. Eh, Masiste y Ulises en el Infierno, con Kirk Morris. Otra vez Jules Brainer esta vez con los Reyes, la película Los Reyes del Sol, que es muy interesante porque aborda la cultura maya, ¿verdad? Eh, incluso pueden ver, puede ver ustedes que en, la, en los afiches, el... El Monumento es Chichen Itza, ¿verdad? Y es realmente una película muy interesante, pues, y que, la verdad, lástima que no tiene suficiente publicidad en la actualidad, ¿verdad? Que no se proyecta lo suficiente. Uh, Ursus en el Valle de Fuego, con el Fury, que es la, eh, una versión posterior de la Corona de Hierro. Uh, uh, Gordon Scott, eh, dos grandes de la época, ¿verdad? Keith Morris y Richard Lloyd. Y en Guatemala sigue la publicidad. Mire el, eh, eh, este aparato para ejercicio Adams que usted podía encontrar en Guatemala. Otra vez Ed flúor. Eh, Gordon Mitchell. Nuevamente Rick Park. Otra vez eh, Gordon Scott. Esta vez acompañado por Serge Nubret, un físico-culturista eh, de las Antillas que llegó a Francia y fue muy famoso. Aquí tenemos a uh, Tony Russell y Pietro Campana con Renato Rossini. Otra vez tenemos a Mark Forrest, Renato Rossini, Nadir Moretti, y Clark. Pero vemos que la competencia es quien de, de ellos se ve más, uh, más robusto. Y por supuesto, ¿verdad? El que, el que exhibe los, los, los, las extremidades inferiores es el protagonista, en este caso, Mark Forrest. Y vemos al gimnasio Esparta de Marco Tulio Ruano. En México, la moda sigue, ¿verdad? En este caso, Jorge Rivero, que pelea con Paul Fluminskis, ya de edad, ¿verdad? Ya, ya no tiene el cuerpo que tenía, ¿verdad? De, y entonces, ¿quién es el que exhibe los, los abdominales? Pues Jorge Rivero. Otra vez, eh, Richarega, Kirk Morris. Eh, aquí tenemos a Mar Renato Rossini, Mimo Palmara. Tampadis. Uh, Ed fury y aquí es el Roque Stevens, eh, su nombre después fue Peter Lupus, y eh, pues varios actores italianos, entre ellos Pietro torresi ¿Cómo impacta en Guatemala? Pues nada más evidente, ¿verdad? Cuando se hace el monumento a Tecumán, eh, don Rodolfo Galeotti lo que usa es este modelo a Rodolfo, perdón, a, a, a Marco Tulio Ruano, el señor que vimos eh, promocionando su propio gimnasio, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cuando se hizo la, la escultura, ¿verdad? Que eh, se hizo un reportaje gráfico sobre el señor Juan. Pero esto es lo mejor de todo. Fíjense, por favor, entre 1950 y 1971 en Guatemala se filmaron 18 películas. No todas eran de producción guatemalteca. Eh, algunas eran mexicanos guatemaltecas. Pero hubo 18 películas en 21 años. Pero en 1972 se filmó una película peplu. Se llamó La princesa Ishki. Los actores fueron César Pérez Folgar y Miguel Ángel Bravo. Eh, la película, por las limitaciones de presupuesto que tenía el productor y director Don Herminio Muñoz, se tardó dos años en ser filmada. Pero es una película peplum y tiene todas las características. Tiene la danza, tiene la batalla, eh, tiene el héroe musculoso que protege a la princesa débil. Eh, en fin, es completa y es guatemalteca. Lamentablemente no sabemos mucho de ella porque no, no se habla de ella, pero, pero es un pecado, porque realmente eh, don Hermín Muñoz hizo un gran esfuerzo para filmar esta película. Y aquí tenemos algunas escenas, la pueden encontrar en YouTube, si pueden, mírela, se si le llama la atención, por supuesto. ¿verdad? Uh, y bueno, siguen sigue las, comp las competencias, otra vez el señor Pecherelli. Y la tercera época es la última que está marcada por un cambio, ¿verdad? Ya eh, el género Peplum ha, ha tenido variaciones, ¿verdad? Esta no pertenece al género Peplum, esta es, es más bien un drama, pero sí influenció a la juventud en los años 80. Esta es la película Rocky de 1977, en Guatemala se exhibió en 1977, eh, a los pocos meses de haber sido estrenada en los Estados Unidos, pero ya cuando había ganado un Oscar, entonces, perdón, tres Oscars. Entonces, esto influenció mucho a la juventud de esa época. Eh, también el Increíble Hall con Lu Ferriño, otro físico culturista de la época. Y entonces vemos la pues, la foto, nos muestra el desarrollo que había alcanzado Ferriño en esa época, ¿no? En comparación, tenemos otras películas muy exitosas, pero donde el héroe, ¿verdad? En este caso, Christopher Atkins, no es musculoso, es una persona delgada. Pero esta fue de, el, el peplum perfecto en su momento. Fue Conan el Bárbaro que se estrenó en Guatemala cuatro o cinco semanas después que en los Estados Unidos, ¿verdad? Para que veamos que sí era muy, muy, eh, digamos, muy cotizado el, el, el género en esta época. Ahora desde 1982, y mire usted, se presentó en Guatemala en Metro 15, Lux 1, Fox, Las Américas 2, Trébol, Capri, como, como se hacía en ese momento, ¿verdad? Y por supuesto, y, mm. hizo famosísimo al, al actor este Arnold Schwarzenegger. Hubo después más proyecciones, ¿verdad? Eh, los, la, la serie de Rocky eh, y otras, ¿verdad? Que eh, influenciaron a los jóvenes de esta época. Y otro éxito para mí. En 1986, César beltetón Filma Tahuanca, el gran señor de la selva, con el físico-culturista César Powell como actor principal. Este señor, ¿verdad? Realmente, mire usted, eh, es otra vez el pepo, ya en su etapa final, filmado en Guatemala. Y tampoco sabemos mucho de este tipo de películas, porque es, es trágico, ¿verdad? Pero para mí fue un, un hallazgo muy positivo ver que en Guatemala se estaba filmando... Eh, siguiendo las corrientes de la época, ¿verdad? Y en este caso, pues, es el repunte de la, la última fase del peplum en el siglo XX, porque después, en 2005, 2000, etc., ha vuelto a, a, a imponerse. Incluso hablábamos con Rosana hace un momento, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger en, en un anuncio para unos vehículos eléctricos, ¿verdad? Vuelve a aparecer y causó sensación. Entonces, eh, por supuesto, pues ya con... Con, con los cambios físicos que tiene una persona de su edad. Pero eh, en Guatemala siempre ha sido muy bien recibido. Y entonces, esta película, muy interesante. Y competencias. Aquí tenemos a César Powell antes de la, eh, digamos, eh, bueno, perdón, un poquito posterior a la, a, a la película, ¿verdad? Lo vemos en el cine reforma eh, en una competencia de físico y vemos también a otros personajes, ¿verdad? Y otra vez encontramos a Powell en 1980 y 1988. El, el, el, digamos, ya el siglo termina con películas como He-Man, eh, con Thor que lo habíamos visto, eh, digamos, como antagónico de Rocky. Y la secuencia de de Schwarzenegger en otro tipo de películas que ya no son del género, pero que también influenciaron mucho a los jóvenes para, pues, estas competiciones, para mejorar su físico, etcétera. Van Damme hizo lo suyo. Y para quien eh, tenga interés, ¿verdad?, eh, esta información está publicada en un boletín eh, titulado así, ¿verdad?, el género Peplum, que puede encontrar en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala o eh, si a usted le interesa, pues, vamos a tener varios ejemplares en el museo y podría, pues, usted, previa cita con, con Rosana, eh, tener un ejemplar gratuito, ¿verdad? Y muchísimas gracias por su atención. Esperamos que le haya parecido algo interesante. Eh, si hubiese preguntas, pues, para nosotros será un gusto. Muchísimas gracias, do, doctor Chajón. Pues, eh, seguramente vamos a tener aquí algunas en eh, esto, una que me llega es, entonces, ¿no necesariamente tiene que estar eh, situado el género peplum únicamente en la antigüedad clásica griega romana? O sea, usted explicaba que también la parte del cristianismo, pero ¿se extiende a otros tipos? Sí, eh, eh, durante el éxito del género eh, ambientaban a Hércules contra los mongoles, contra... Eh, digamos, contra eh, el imperio inca eh, en fin, ¿verdad? O sea, lo, lo importante del género es esa figura heroica, fuerte, que lleva justicia. Y por eso lo interesante de la princesa Esquí, ¿verdad? Porque eh, está ambientada precisamente en, en una escena del Popol Pú, donde la princesa Esquí queda embarazada porque eh, le cae la saliva de... Un ¿verdad? Y entonces el héroe lo que hace es salvarla porque la iban a, a justiciar, digamos, por, por indecente. Y entonces eh, eh, el héroe la salva. Entonces, sí, eh, lo, lo importante es que esté ambientada fuera de, de la época industrial, digamos. No es, no es siglo XIX ni XX ni XXI, sino que es un pasado que puede ser eh, indefinido, realmente. Bien, muchas gracias. Tenemos aquí. Un comentario de david álvarez que dice me llama la atención que las imágenes de hombres no sufrieron mucha censura en su tiempo es eh, interesante porque eh, como, como empezábamos verdad en la época del periodo hispánico uh, eh, los hombres están vestidos siempre excepto jesús verdad que por razones lógicas debe ser en eh, el momento de la crucifixión eh, con poca ropa pero eh, Vemos que en muchos pueblos Jesús es esquemático, no, no es una figura, pues vaya, con, con músculos definidos, en fin, sino que es así como esquemático, es vaya, un, un trozo, ¿verdad? Un volumen. Eh, entonces, el que ofrece oportunidades de, de presentar una figura masculina era San Sebastián, pero tampoco hay muchos, ¿verdad? Entonces, eh, ya con el cine, eh, lo importante era, pues, eh, Realmente creo que por las características de la sociedad en la primera mitad del siglo XX, ver hombres con poca ropa le llamaba la atención al público femenino y eso también era parte del atractivo de la, de la, del género. Y uh, obviamente entonces los chicos miraban, bueno, si a estas muchachas les gusta ver hombres así, pues yo quiero que me miren, ¿verdad? Y entonces eso es lo que motivaba el ejercicio. Muy bien. Entonces, aunque tuvo como su época dorada los, en, los, en los 50, 60, ¿verdad? Eh, se ha revitalizado tal vez a raíz de la película Gladiador, ¿verdad? Que tuvo que el Oscar. Exacto. El Gladiador se considera el en, la, en el siglo XXI el repunte otra vez. Y vimos, como mencionaba hace un rato, la película de Hércules con la roca, ¿verdad? De Twin Johnson, que también eh, marcó mucho, eh, 300, ¿verdad? Fue otra, otra película con mucho éxito económico, y entonces, eh, sí, en el siglo XXI, por supuesto. Eh, son como ciclos, eh, eh, y lo que ocurre es que las generaciones reaccionan de una forma parecida, ¿verdad? Porque En el trabajo lo presentamos, eh, el adolescente y el joven, tiene ciertas características, ¿verdad? Quiere ser aceptado y sobre todo quiere llamar la atención de, de las muchachas. Y entonces eh, es, es obvio en el cine, ¿verdad? En la película se ve que a las muchachas les gusta el, el personaje así, ¿verdad? Entonces él dice, lo que decía hace un momento, ¿no? yo quiero que me mire también, entonces voy ir al gimnasio. Y ese fue el éxito de, de los programas de ejercicio, de los gimnasios, eh, de los suplementos alimenticios aquí. ¿Y ¿Usted cree que en, en algún momento trataban de tener pues hasta cierto punto algún rigor, rigor histórico? Tratar de, de ambientar con su filería los trajes o realmente es muy fantasioso o si sí trataban de de documentarse para que fuera lo más parecido, ¿verdad?, a la realidad. Pasaba de todo. A algunos productores lo que les importaba era, pues, obviamente, el impacto comercial. Y entonces no se preocupaban por esto. Pero, por ejemplo, en la película guatemalteca, La Princesa Esquina, uh, le dijeron al, al señor Muñoz que eh, el atuendo. Femenino no correspondía a la forma en que podrían haberse vestido las mujeres en el, en el pasado maya. Y entonces tuvo que filmar nuevamente varias escenas porque eh, le dijeron es que eso es muy moderno. Entonces uh, pasa de todo, ¿verdad? En, en, en muchas películas uh, de Hollywood o de... Bueno, en las de Hollywood el rigor es muy relativo, ¿verdad? Pero uh, sí trataba, por ejemplo, las sandalias, por eso en, en, en inglés es espada y sandalia, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, eh, que los cinturones, que las joyas, eh, sí, algo. Los italianos que tomaban más libertades, ¿verdad? Precisamente porque ellos eran la cuna de Roma, entonces decían, bueno, aquí podemos hacer casi lo que nos dé la gana, porque... Nosotros somos los romanos, ¿verdad? O los descendientes de los romanos. Entonces, eh, pero sí hubo cosas muy interesantes. Y esta es anécdota interesante que les mencionó del Peplo de, Guatemalteco. De Tenemos el eh, comentario de Anabela de León que dice que en el TCM vio una película de Nerón, pero que también entra entre este género, creo. Probablemente, si, si cumple con las características de, de digamos, de, de la irricidad, de la bondad. Porque, ojo, ¿verdad? El, el héroe no mata, ¿verdad? No, no ocasiona muertes. Al contrario, él las impide y, digamos, eh, viene una roca gigante y él la detiene o, o los esclavos están a punto de morir por, por un obelisco gigante y la detiene. Entonces, el héroe siempre es bueno. Entonces, eso es como, como el parámetro a seguir y, por lo general, la heroína, perdón, la, la protagonista es débil. Pero ya en los. Um, eh, como ha ido avanzando el peplo, por ejemplo, eh, a finales del siglo XX hubo una, una serie, eh, no la puse porque no es cine, sino que es televisión, eh, Las Aventuras de Hércules. Y su contraparte era eh, la princesa guerrera, ¿verdad? Eh, y en los capítulos donde se encontraban, ella era más fuerte que Hércules. ¿Verdad? Entonces, eso corresponde a los cambios del, del rol femenino del siglo XX, ¿verdad? Y, y se ve en las, en las producciones. Entonces, ya en las versiones más recientes del Peplo, ya la mujer no necesita ser defendida, ella se puede defender sola, es fuerte, pelea, combate, lanza armas, en fin, es, es una mujer, digamos, que participa en la acción. Pero en las anteriores, ¿verdad?, siempre era débil. Pero, digamos, está enmarcado dentro de las características de lo que se espera de una actriz, de un personaje femenino, perdón. No de la actriz, sino del personaje femenino. Pues creo que está en parte contestando el, aquí la pregunta de Gisela Fallace, que nos dice si habrá un equivalente de este género para las féminas. Ah, pues sí, ya, ya, digamos, a partir de China, la princesa guerrera, ya las, las mujeres eh, son heroicas. Uh, en, las, en las películas que vemos, eh, excepto en, eh, en Cladeador, no, porque eh, el, allí pues eh, eh, el director trató de mantener elementos de la cultura romana. Eh, la, la cultura romana excluía a la mujer, entonces la actriz, ¿verdad? Eh, cuando asume el rol de, de la protagonista, es uh, sumisa, el hermano le da órdenes, ella eh, tiene miedo de que el hermano está loco y la va a matar, va a matar a su hijo, eh, ella quiere salvar, hacer algo por el gladiador, pero no puede, porque no puede. Venir. Entonces, eh, si sí, digamos, eh, eh, eh, rompería con un esquema más contemporáneo de cómo es la mujer, pero porque la, el, el director quiso ser Allí un poquito más histórico. Pero en las otras películas vemos que las mujeres son fuertes, se pelean, ¿verdad? Sí, ha cambiado. Creo que todos hemos visto, desde que éramos muchos, desde que éramos niños, este tipo de género. Y la verdad es que a mí lo que me llama la atención es que no utilizábamos el término. ¿Por qué se habrá, digamos, en algún momento este término se empieza a. A popularizar para que la gente ya lo identifique porque la verdad es que yo creo que uno dice más películas de acción ¿verdad? o de algún otro género pero no Peplum no son es que no las películas de romanos ¿verdad? Uh -huh. porque los personajes eran romanos casi todas ¿verdad? sobre todo que las exigían para Semana Santa y esa, tem esa temporada ¿verdad? Eh, entonces eh, el, el término Peplum surgió en la prensa francesa Uh, como una burla, ¿verdad? Como decir, ah, son esas películas de segunda cate categoría que, que son solo para entretenimiento. Pero ya analizado por los investigadores sobre cine, dicen, no, es un género porque cumple una función, ¿verdad? Porque tiene ciertas características. Porque, y eso es lo importante, al salir del cine, la gente salía eh, optimista, ¿verdad? Siempre puede haber un futuro mejor. De, de, el héroe puede salvar a su a su comunidad eh, y por supuesto no tiene que ser como el personaje que aparece en, en la cinta verdad musculoso y con una fuerza no, no, pero el héroe eh, que puede ser cualquier persona y siempre la, en el geno el, el, el, el, el héroe tiene un compañero débil pero ese compañero débil lo salva en varias situaciones verdad y entonces eh, eso, digamos, ese mensaje positivo de enfrentar la vida y resolver problemas, eh, no lo da el cine artístico, por ejemplo, aquellos dramas donde sale uno del cine como deprimido por completo, ¿verdad? Que, claro, es una obra de arte, pero me deprimió. En cambio, la otra puede no ser una obra de arte, pero me permite salir. A, a enfrentar las dificultades cotidianas con más entusiasmo, con más alegría. Y esa es parte de, la, de las características del la reprimiento. Entonces la, eh, empezó siendo una, un término peyorativo por la prensa francesa, pero se convirtió eh, en el término que define esas características y alude a una prenda que usaban las mujeres clientes, ¿verdad? el pepro, que era una especie de blusa que iba encima del, del traje largo. ¿verdad? Y en, como les decía, en Estados Unidos, eh, eh, el término de mofa es eh, espada y sandalia, ¿verdad? Pero, pero, es, es, se refiere a lo mismo. O sea que todos los que iban al cine se podían sentir identificados con un personaje o con el otro, ¿verdad? Porque o eran los fuertes o era el débil, pero el débil también salva, o sea que, pues, tal vez eso es el, el, la fuente del optimismo, ¿verdad? Así es, exacto. Cuando salía de la de, de ver la película, los malos habían recibido su castigo y los buenos recibían un premio y eran capaces de empezar una nueva vida, eh, de, de, de, de superar problemas. ¿verdad? Entonces, es, eh, ese es, creo que, el, el mensaje más bonito del género. Ahorita que mencionó la Semana Santa en algún punto, estos trajes tan musculosos que utilizan los romanos de las corazas, ¿estará también influenciado por el cine? Sí, efectivamente. Eh, eh, por ejemplo, en 1829 se documenta la presencia de los centuriones en las producciones de Quetzaltenango. Pero eh, el cronista dice que se llamaban centuriones, pero se vestían como turcos, ¿verdad? Con, con turbante y eso. ¿Qué pasaba? Cuando eh, en los libros del siglo XIX, se buscaba Judea, ¿verdad? Y decía eh, el, el, el, los trajes en Judea, como Judea pertenecía al, al Imperio Turco, entonces estaban los soldados turcos, ¿verdad? Y el soldado turco tenía turbante y... y, y. Entonces, eh, en cuanto llegan las películas a finales del siglo XIX y principios del XX, y la gente ve que el centurión no se vestía como turco, ¿verdad? Entonces, si no se cambia. Y entonces ya a principios del siglo XX vemos, una vez que se han proyectado las películas estas que vimos 1903-1906, eh, se cambia en, en las procesiones eh, el, el, la instrumentaria, y entonces el romano ya se viste como los romanos, ¿verdad? Y está muy bien documentado que después de, de Hur eh, el, eh, surgió el escuadrón de romanos en San José, ¿verdad? Entonces, así eh, el cine tuvo esa, esa, digamos, esa característica que, que, que permitió que la gente eh, viera otras perspectivas y, y definitivamente impactó a la juventud. Maravilloso. Muchas gracias, el doctor Chajón. Eh, tenemos aquí un, eh, un comentario más. ¿Pertenece Calimán al género Peplo? Realmente no, porque Kalimán eh, bueno, sí es, es musculoso y es un héroe y salva y todo, pero eh, Calimán lucha contra eh, personajes perversos que quieren tener el poder. En cambio, los héroes del género Peplum pelean contra tiranos personas que ya ocupan el trono, como lo que le decía de la corona de hierro, ¿verdad? El usurpador del trono es su señor y tiene su ejército y, en el, fin, y el, al que le tocaba ser rey, que es el héroe de la película, llega y, y cuando la población descubre que es el hijo del verdadero rey, lo siguen y él dirige a, a toda la población para recuperar su libertad, ¿verdad? Y entonces, eh, hay hay un, digamos, un... La, la, la, la lucha es uh, en contra de, del tirano, pero entonces la, las grandes batallas de las que hablamos, en las que hay muchos figurantes, muchos extras, de la po, po, po, po, po, pelean y todo, eh, Calimán no tiene esa característica. Porque Calimán lo que hace es que hay un científico loco que quiere apoderarse del mundo, él se lo impide. <ríe> o sea que eh, si, si Calimán se esperara un poquito más, para que el otro tuviera el poder, hubiera entrado en el pep. Entonces, ese sería eh, cine de héroes eh, fantásticos, ¿verdad? Porque como, como Superman o como Batman, ¿verdad? Es, es solo ser fantásticos. Muy bien, pues muy, muchas gracias a Jacob Ramírez por ese último comentario. Con esto, pues ya terminamos las preguntas que nos hicieron a través de las diferentes redes. Les invitamos a continuar escribiéndonos, porque el doctor Chajón nos puede después, más adelante, resolver las dudas que se vayan presentando. Así que, si ya no tenemos más preguntas, quisiera darles en nombre del Museo Popolbú las gracias por asistir a esta UFM Talk. Y les invitamos a continuar pendientes de nuestras próximas actividades, empezando por la conferencia del doctor Osvaldo Sincier, el siguiente jueves 24 de febrero a las seis de la tarde con el título, porque son buenos los metates para pensar, los esperamos y antes de retirarnos quisiera agradecerle al doctor Aníbal Chajón por su interesante conferencia, por siempre acompañarnos en el museo en diferentes actividades, pues ya sean presenciales o ahorita que estamos todavía con las virtuales, siempre pues es un gusto compartir con usted, así que muchísimas gracias doctor Chajón. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.